Den uh, uh. Bon. <risa> ¡Más vale que te calmes, maldito asesino! Por todos los guerreros que mataste... ¡Juro que... ¡Te exterminaré! ¡Ahhh!